por toda República Dominicana, leí ahorita de que ella no va a residir en San Francisco de Macorís uh -uh. y ella puede residir en Australia y eso no importa porque ella va a ser repudiada en cualquier parte del planeta o el universo donde vaya y hago esta parte, esta locución, porque se me fue contactado para yo realizarle un alofoque sin censura a ella y yo lo negué, dije que no no me interesa entrevistar a Marlene Martínez. No me interesa estar ni dos centímetros, ni un metro, ni dos metros de una persona que es una... No quiero estar respirando el mismo aire en el mismo sitio de una persona que fue parte de quitar a una inocente niña de 15 años que pudo haber sido presidente de la república sí. astronauta Alcal doctora alca alcaldesa, doctora una doctora que salva muchas vidas una médico cirujano, una vaina lo que sea, le quitaste esa oportunidad y el día de hoy tú ahora mismo estás durmiendo con aire acondicionado comiste la comida a lo mejor que no habías podido disfrutar hace tres años Tienes tu hijo preso, a 30, que vamos a, a, a, a, a trabajar en el sentido de que estaremos vigilantes, de que él cumpla sus 30 completico. Día por día. Uh -huh. Día por día. Y que espero que nuestra procuradora, me comprado, ¿cómo se llama? Milagro, ¿verdad? Germán, la procuradora. Miriam. Miriam Germán. Cheque si tú tienes algún tipo de privilegio en prisión. Que tú no puedes tener privilegio en prisión. Tú tienes que ser un preso común. Tú no puedes tener acondicionado, ni celular, ni nada, ni visitas conyugales, ni nada. Porque tú fuiste un manganzón que no supiste salir de una situación que tú creaste. No fue responsable. Un millón de veces. Entonces, Marlon, tú tienes que hacer 30 y perderte de todo este hermoso mundo, de tu ir al zoológico, de, tu, de, viajar, de mirar el mar de viajar esa buena vida sí. que tenía y Marlin sabe de que ella eso le va a faltar su hijo porque como ella encubrió todo el crimen yo sé que ella le duele eso y que todos los días ella va a tener en su mente el nombre de esa niña y de esa familia que destrozó y esa comunidad no me interesa de ninguna manera entrevistarte ni pagándome. Esta plataforma de no se va a utilizar para que tú ni siquiera trates de decir a ah, buscando justificación de lo que hiciste. Muy buenas noches, Priena. Eh, gracias por llamarme. Eh, Ingrid Algo de este lado, Ingrid Algo Martínez. Eh, sobre la pregunta que me realiza de que la señora Marlene Martínez contactó a, a alguien llamado a los focos, que particularmente, y que me excuse, y que no se ofenda, pero no sé quién es, eh, a los fines de que él la entrevistara. Eso es falso. Lo primero es que la señora Marlene Martínez no ha tenido contacto con nadie, de ningún medio, ni lo va a tener. Marlene tiene un contrato firmado con nuestra oficina, con García Hidalgo ya Asociado, que para hablar de ese proceso tenemos nosotros que autorizarla. Por lo cual, dementimos categóricamente que la señora Marlene Martínez haya tratado de localizar a alguien, llámese a los o a cualquier otro medio de comunicación. Eso no es cierto. Así que si ese señor está diciendo eso, lo primero, que si es un comunicador o un periodista serio, Debe señalar los retos, yo los reto a que él suba a su plataforma la conversación que tuvo con la señora Marlene Martínez, porque me imagino que la grabó. El número con cual ella tuvo contacto con él. Los reto a que la suba. Nosotros no estamos dando sobre ese proceso ninguna declaraciones de prensa. Y por el momento... Medios de comunicación acreditados, nacionales e internacionales, han hecho contacto conmigo, como la representante de ella, con Ingrid Algo, y hasta el momento no hemos dado ni vamos a dar declaraciones. Cuando hablo, hablo en segunda persona, pero se trata de ella. Así que te reitero, si él dice que lo contactaron, que presente el número, y que presente eh, la grabación mediante la cual ella lo está solicitando. ¿Eso es falso? Falso. Señores, eso pasó, eso fue la declaración que dio Ingrid, neto flow esa eh, Es una mujer muy recta en cuanto a lo que su cliente o ella vayan a decir. Yo pienso que Santiago Matías a los foques. Se dejó llevar de cualquier pata voladora. O un familiar. O un familiar o un amigo cercano a la familia. Que quería brillar o que quería buscar ese pay de peso con eso. Eso hay que tener mucho cuidado. Porque esa mujer le hace pasar un mal rato a cualquiera. Santiago Matías una mujer muy preparada entiende? Cuando una persona coge un caso así, en contra de la corriente totalmente, que tiene capacidad para muchas cosas. entiende? Y para que eso quede limpio, Santiago Matías Foque tiene que presentar la prueba que él, quién fue que le dijo eso y todo para que él quede limpio y esa mujer no le dé para él, porque si le da para él. Eh, hay problemas. Hacer aclaratoria. Santiago claro, tiene que hacer aclaratoria. Aclaratoria. Entonces, porque es una acusación un poquito, como ustedes saben, un poquito fuerte. Es una cosa, quiero decirle algo, cuando yo vaya allá a, a eh, los la... no quiero tanta gente allá adentro. Porque, porque no, hay siempre, no, no, y siempre... <risa> Pero no es lo que tú digas. No, no, no, yo queridos? le estoy diciendo a él, no, cuando yo va, no. Entonces ¿Nosotros aquí ponemos la regla nosotros? No, es que no quiero, tan, ah, pues no la hago en la entrevista. Por eso, o sea, que ellos tenemos problemas. No, tú no tienes que, problemas, que tú tienes eso. problemas con él. No, pues yo tengo problemas con él. Él lo va a tener conmigo después. Eso es. Es más, yo te lo dije ya, él lo está viendo eso. hay doctor, mío, quiero mío. ir. Mío, mío, ay, doctor, Jessica tú, tú, tiene tú, que ir Tú, no, tú, mata a uno. Oye. Jessica. Jessy, sí está Bernardo. Es que, esto, no, no, es que es yo, yo apoyo a todo el, Yo apoyo a todo el. No, Navi, no, porque Navi yo he visto ya que no se puede ser tan guaremante No, no. Navi y una funda de hielo saben igual. No, yo no había visto que el muchacho este. Yo <risa> creo que la familia Naví, Navi, <risa> atención, Navi es el que, sale, eh, que sale a veces en Alofoque. <risa> que sale por atrás en la cámara a veces, cuando se ve un lío. Y yo voy a decir una cosa, Navi le es tan de pinga. O sea, la, la, la fama de Navi en Alofoque Radio es tan, tan de pinga que están de burla. Que la gente no sabe que Nabil es uno de los DJs que más cobra y más fiesta tiene en la capital. Sí, porque... Lo que pasa ver. es que la, el tipo ha quedado tan de ping en el programa. O sea, en el programa, hay gente que dice, ¿qué hace Nabil ahí? Pero cuando tú averiguas qué es Nabil, sí. por ejemplo, en las principales discotecas de la capital, el DJ, el B, toca, el el toca DJ que más, más solicitado es Nabil. Pero como llegó a... Como en la, en a a los Radio. Y no te ha sentado, pues, no, nunca está sentado, ¿por qué? Siempre se quilla. <risa> Pero parece que tienen una mitad muy buena. Santiago lo que, no sí, sí, sí. O sea, que Lo, lo bueno es que Santiago siempre respeta a sus empleados. En sentido de pago. Santiago, Porque a mí me lo de Santiago. Porque Santiago no te respeta más porque por, por decirte yo te respeto. También te respeta por esto. Sí, y sí. eso vale mucho. Entonces, Santiago, yo creo que tú sí tienes la prueba. Que seguro eso fue un primo o un familiar de y presentado. Que vino y lo llamó y le dijo: Aló, Santiago, vengo en vaina. Se puso a estar de presentado. De, de Lambón, sí, sin asegurar nada, y le pasó eso. Porque tengo entendido, pues, le digo, la misma abogada Ingrid no da entrevista al programa, esa mujer no va ni a programa. Y más ni menos. Cuando los muchachos de nosotros, de Telenor, la entrevistan, Giovanni Paulino, eh, arimendi y cosas así, ha llegado a entrevistar a Ingrid. Es en el palacio, porque ella fuera del palacio... Y en la calle corriendo, fuera del palacio, ella no da entrevista. No da entrevista, esa gente no da entrevista. Entonces, yo creo que es bueno que tú le aclares eso, porque yo que he estado detrás del caso, vaina, que he estado cerca trabajando, la entrevista que esa mujer ha dado siempre ha sido en el palacio. Sí. Fuera del palacio, ella nunca sí. da entrevista. Sí. Nunca. Sí. Y Marley no hay forma. Que la frene, de que espérese. Y, y le voy a decir algo: sea hoy, es, mire, mire, le voy a decir algo: sea hoy. Sea mañana, sea cuando sea, la entrevista de Marlin va a venir. Sea para Univisión, no, sea para Noticias CN. No. La entrevista de Marlin no se puede va a venir. No se puede ser tan se desgraciado para hacer una entrevista. Va. Pero tú no, tú no te acuerdas la, la, la, la de... ¿Cómo se llama? Uh -uh. La que mató a Loara. Elena Marizal la vio, la dio. así que sea para sea, pa quien sea, esa entrevista va a venir. ¿Quién va a dar el palo? No se sabe. Una Alicia, una Nuria. Una Alicia, Nuria, no creo.